Nos encontramos aquí en la calle Vapor 171, uno de los almacenes del proyecto sociocultural Quisicuaba y vamos a tratar de entrevistar al doctor Enrique Alemán, el líder de este gran proyecto que recibió hace poco una, una premiación, un premio y es Diputado, se fue ratificado como diputado del Parlamento Cubano. Bueno, tenemos aquí al doctor Enrique Alemán. Eh, ya lo conocemos, se, se encontró con nosotros en el Parlamento Europeo en Bélgica y luego participó en el encuentro de cubanos residentes en Europa, en Berlín y él nos va a contar un poco sobre su proyecto, aunque tenemos mucha información, pero oírlo siempre es un placer, porque es un proyecto líder en Cuba, no solamente en La Habana, en Cuba. Recibió eh, hace poco una premiación bien merecida y queremos oírlo. Bueno, para nosotros es un placer estar juntos, ustedes, siempre unidos, siempre juntos y siempre más allá. Estamos acá en una de las áreas de bienestar de la institución que lleva contribuciones, llámese de motivo, a todo el país. Eh, con la experiencia acumulada y el trabajo con el gobierno y el partido de los territorios y, y producto a, ese, a esa sistematización de la experiencia, pues nosotros distribuimos directamente en las comunidades, lo que hace que la, la obra de ustedes, la labor de ustedes, la voluntad de ustedes, sea muchísimo más más tangible. Hoy sacamos para Final de Río, para algunas comunidades alejadas, también para Santiago de Cuba. Eh, aquí en este depósito pues tenemos contribuciones de ustedes y de todo el mundo entero que confían en nosotros. Ya somos un equipo, ¿verdad? Eh, de trabajo al cual ustedes se suman con una gran contribución a la Cuba de hoy. Eh, he estado viendo que eh, ustedes tienen una cantidad de, digamos, proyectos dentro del proyecto que abarcan eh, atención a las eh, personas de la tercera edad, a, a afrodescendientes, a mujeres, el empoderamiento de las mujeres, eh, las personas de, la, de LGTBIQ, es decir, tienen una gama de proyectos inmensa he estado viendo también que tienen un centro eh, agropecuario y que están ahora en una ampliación, un, en un, eh, una fase de ampliación. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes son las personas que laboran, que contribuyen y que además de qué forma lo hacen? ¿Son retribuidas financieramente o esto se hace así eh, con la ayuda de, de la comunidad? ¿Cómo es esto? Bueno, Quisicuaba tiene eh, un gran programa de reinserción social que bajo su haber tiene 30 obras sociales. Sí, eh, habitantes de calle, comunidades vulnerables, madres solteras, sobre todo con más de tres hijos, eh, mujeres violentadas, temas en relación a la discriminación del color de la piel, eh, jóvenes transgresores de la ley, ya tercera edad, un trabajo maravilloso una acción para casos especiales de vulnerabilidad como fue el caso de supertanqueros, de Matanza como fue el caso ahora de Pinar del Río que ya aconteció y seguimos ayudando porque además en esta cooperación mutua a la cual ustedes contribuyen meridianamente pues seguimos redescubriendo nuevas formas de poder ayudar y de acompañar a las familias cubanas sobre la base de las vulnerabilidades de hoy eh, sobre todo por el cruel bloqueo que vive Cuba. Bien, eh, eh, nosotros tenemos una plantilla grande de Ajá. trabajadoras y de trabajadores, pero un, un voluntariado que la redobla. Trabajamos con más de 75 trabajadores y trabajadoras voluntarios que ofrecen su vida día a día por esta obra social a nivel de país. Es decir, que la mayoría de los que colaboran lo hacen de una forma desinteresada financiera, desde el punto ustedes? de vista. A y a esta contribución, también como trabajadoras y trabajadores voluntarios, como ejército de paz y de ayuda y soporte mutuo a la Cuba de hoy, están ustedes, los grupos de solidaridad con Cuba, los cubanos residentes en el exterior, las embajadas cubanas que tanto apoyan la gestión del gobierno y a la sociedad civil cubana. Eso nos complace mucho porque, bueno, luego te voy a, a preguntar con relación a esto... Eh, que está hablando de los cubanos que vivimos eh, fuera de Cuba y que se, seguimos eh, vinculados a nuestra patria con todo el amor y con todos los deseos de colaborar y de insertarnos también en el y cada desarrollo. Vez nos unidos, en el y desarrollo unidas. somos, queremos sentirnos uno en ese sentido, ¿no? Somos uno. Eh, este, me interesa mucho ver eh, o que me digas sobre algo que vi en la televisión, que ustedes están, es una escuela, antigua escuela en el campo me parece, que la están habilitando, ¿qué proyecto se va a desarrollar ahí? Bueno, ahí tenemos nuestro campamento agropecuario eh, que tiene en su interior el centro de vida asistido, antigua escuela comuna de París. Ahí vamos a llevar acompañar y a darles soporte y ayuda mutua a los habitantes de calle, a aquellas personas que con determinantes sociales específicas eh, deambulan en la calle. Tenemos una mirada muy integradora hacia ello. Esta experiencia viene de nuestro comedor social que ya cumple 33 años de, de fundado con una experiencia maravillosa acompañando la vida cotidiana de las cubanas y cubanos eh, de la mano de la gestión del gobierno y del partido desde la sociedad civil cubana en este particular y ahí va a ser va a acontecer eso es un espacio de mutualidad e intercambio maravilloso cuando me refería a nosotros cubanos que vivimos en el exterior de qué forma nosotros podemos continuar aportando porque a veces no sabemos eh, cómo cómo hacer llegar o qué es lo que la necesidad eh, de qué manera podemos seguir vinculados y seguir aportando a proyectos como este, que es un proyecto líder en toda Cuba y que me parece que tiene un alcance significativo no solo en La Habana. Estás hablando de Santiago de Cuba. Este, es decir, a es un de proyecto país. ya que es a nivel de país, porque al principio se hablaba de La Habana. ¿Cómo nosotros podemos eh, ser partícipes? Aparte de que, bueno, hemos enviado aquí, pero ¿de qué otra manera? Incluso... Eh, hacer partícipe a los nacionales de esos países en este proyecto. Bueno, la primera contribución, y hay que reconocerlo así, es que son parte y forman parte de esta obra social y que así se siente. Esa es la primera contribución. Y eso, eh, mantener la unidad del pueblo de Cuba, donde quiera que nos encontremos, esa es la primera contribución que ustedes hacen día a día, de su sacrificio personal, con las escenas de heroísmo cotidiano que ustedes tienen. Nadie ha dicho que a todas y a todos ustedes les va bien y sin ah. embargo pueden erogar para la patria amada, para nuestra tierra que nos vio nacer. Pues eh, con acciones tan pedestres como esta de, de poder contribuir desde lo material, desde la economía para proyectos eh, que además necesitan financiamiento obviamente para romper el bloqueo y seguir trayendo a Cuba de manos solidarias como ustedes. Eh, todo lo que pueden hacer eh, por los proyectos en Cuba es, es poco, porque aquí hay mucha buena gente haciendo muchos buenos proyectos, eh, interesados en contribuir, ayudar y estar todos juntas de la mano. Eh, el, el proyecto comenzó hace más de 40 años. Este no es un proyecto que está... Eh, tiene 10 años no es un proyecto de más de 40 años y cuál fue el objetivo inicial cuál fue tu pasión como líder de este proyecto para impulsar y para llegar a lo que es hoy bueno quisicuaba es una institución heredofamiliar eh, centrada en la práctica del bien y el amor al prójimo es una institución religiosa eh, que eh, nacida el 12 de octubre de 1939 yo asumo la presidencia desde el año 1992 y he hecho lo que voy a hacer. Amar, conjugar en verbo amar. Y bajo ese precepto martiano tan bello, tan hermoso, de con todas y todos y para el bien de todos. Así nos dijo Martí. He hecho lo que aprendí a hacer. A contribuir, a apoyar, a soportar, a estar, a ser, a formar parte y ser parte de nuestra tierra querida en la Cuba de hoy con necesidades tan específicas, eh, tan sentidas y con ese cruel bloqueo que nos acecha cada día. Las cubanas y cubanos tienen grandes historias de heroísmo cotidiano, tanto dentro como fuera del país. Y así todo usted está aquí, nos une el amor. Un beso a Conde, a todos los que nos vimos allá en Berlín. Usted está viendo aquí cómo además a la contribución de ustedes, no hay contribuciones ni grandes ni pequeñas. Hay contribuciones que pesan mucho porque vienen desde el corazón. Porque no es solo de estar de acuerdo con Cuba, es estar concorde con Cuba, que es estar con el corazón. Y, y esta contribución de ustedes, como ven aquí, se une a otras contribuciones de otras cubanas y cubanos en el exterior, y va a ese gran paquete lleno de paz, de amor y de luz a las familias cubanas. Nada más eh, palabras más bonitas para terminar la entrevista. Yo quiero agradecer en nombre de la estrella de Cuba, de todos los cubanos que fue, aportaron, como dices, eh, no importa qué fue el poquito o mucho más pero fue con muchísimo, muchísimo amor y quiero agradecerle el nombre de la estrella de Cuba del canal Juntos por Cuba y de todos los cubanos que están atentos a estos proyectos eh, habernos dado la oportunidad de haber conversado y haber entrevistado y haber visto cómo están en plena faena en plena labor Hoy domingo Hoy domingo Giganteos. Y además Puedo dar fe que lo llamé Tarde en la noche Un día Y estaba trabajando todavía Muchísimas gracias de corazón Por todo esto Ustedes hacen más por Cuba no. Algo que quede claro No es mi labor Yo estoy por detrás De un equipo gigantesco Que tú ves aquí eh, Hoy todos los que están aquí Son voluntarios Están dando su domingo por Cuba eh, Gracias por existir Gracias por hacer tanto Por la patria que nos viene a hacer y continuamos siempre juntos, siempre unidos y siempre más allá Muchísimas gracias ¿Puedo salir? Sí, bueno, no? estamos acá Este es como bien dijo nuestra querida amiga uno de los almacenes nosotros le llamamos Pósito el Pósito es un almacén de muy rápido movimiento como decimos en cubano, perfecto Aquí las cosas no se calientan, eh, Cuba tiene una serie de necesidades tangibles, diarias, físicas, estables y mantenidas por el cruel bloqueo contra Cuba, por tanto aquí todo se va recirculando rápidamente, no solo el comedor social, sino el resto de las obras que se manejan a nivel de país con todas y todos los amigos de Cuba. Eh, aquí tenemos una gran parte de los estibadores, eh, ya salió para Santiago de Cuba, salió para Final del Río, eh, siempre se va quedando un pequeño por ciento para crear un stop, que ya lo tenemos hecho y nos ha dado muchos eh, mucho resultados con la experiencia, lamentablemente, de los supertanqueros de Matanza, con la experiencia de final del Río. De tener un primer eh, agarre eh, con qué contar la dirección del país que confía tanto en este grupo de la solidaridad y de la sociedad civil cubana en que ustedes son parte y forman parte las cubanas y cubanos residentes en el exterior, los grupos de solidaridad con Cuba, alemanes, en fin, todas y todos que tanto hacen con nosotros. Gracias por existir, estamos acá, lo que ustedes nos envían lo multiplicamos para las cubanas y los cubanos. Gracias por existir. Muchas gracias.